dos horas con doce minutos, gracias por acompañarnos, gracias por estar junto a Villara Televisión. Esto es la noche al día y nosotros vamos a hablar de, de temas que, que le están preocupando a las personas y hemos escuchado mucho, por ejemplo eh, el tema de, de la utilización del 15% del segundo aguinaldo en la adquisición de productos nacionales. Esto se ha establecido, está en norma y, y corresponde a la aplicación. Para que sea más fácil y que se pueda llegar todas las personas, por un lado se tiene la aplicación, el registro pero también las ferias que que la adquisición de estos productos nacionales. Está con nosotros hoy el eh, viceministro de Comercio Interno, Fernando Piñarrita, en los estudios. Es un gusto que nos acompañe. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias, Gabriela, El gusto es mío en estar en este programa de noche al día. Es un gusto eh, hablar de este tema. Primero, eh, si me permite abordar así de manera general, eh, el requisito es el tema de, de la adquisición de productos nacionales. Sí, así es. Eh, el decreto supremo 3747, justamente una de sus disposiciones, indica que el 15% del segundo aguinaldo a quienes les corresponde eh, lo dirigen a la producción nacional y justamente nuestro ministerio está en la tarea de articular esa producción nacional con este sistema. De hecho, eh, ya se han registrado, ha habido respuesta tenemos entendido, de sí. las empresas. Hasta el día de hoy tengo entendido que se, ver, se había sobrepasado las 900 y, y empresas, más de 900 empresas mm. registradas, de las cuales más de 500 se han habilitado, porque hay un proceso de habilitación, y cerca de 13.000 productos que están habilitados, y esta masa va creciendo, esta, esta base de datos de 300 Sí, conforme las empresas también se sigan registrando y eso está totalmente abierto y más bien aprovecho la oportunidad de exhortar e invitar a las empresas nacionales a que se inscriban en la plataforma que es www.guinaldo.go.bo Es una inscripción sumamente sencilla, tienen que llenar un formulario y de esa manera incrementar la base de datos de empresas y de productos que estén a que pongan a disposición la oferta de estos productos. ¿Qué necesita la empresa? Digamos, si estoy en, en el departamento de Oruro, ¿puedo estar en cualquier región, tener presencia nacional o, o también puedo tener presencia local? Eh, el, el registro es nacional, eh, es decir, cualquier empresa puede vender en cualquier punto del país. Sí se exhorta que, que haya una articulación local también, por ejemplo, una empresa de Tupiza que quiera vender en Tupiza ...puede hacerlo, pero también tiene opción de vender a nivel nacional... ...conforme a los puntos de venta que vaya registrando la plataforma. Ahí está. ¿Requisito, otro requisito más? Requisitos, los que establece el decreto... Uh -huh. ...que es eh, la, tener el NIT y contar con una cuenta del Banco Unión... ...porque es a través de la plataforma del Banco Unión que se hacen los pagos. Es lo más importante. Y luego el registro, ¿no? El registro del formulario... ...donde ahí se consignan los datos generales de la empresa... ...muy importante el número del teléfono... ...porque la aplicación se descarga al celular y eh, el listado de los productos, que son la base de la oferta. ¿Tienen que ser productos nacionales, hechos en Bolivia? Pueden ser, eh, ¿Hay algún tipo de, de especificaciones en eso? Eh, el instructivo que hemos sacado con el Ministerio establece que es el, son productos hechos en Bolivia, que, eh, base, que, en su, que de preferencia deben tener componentes nacionales, pero también... ...está abierto a aquellos productos que tienen cierto porcentaje de producto importado... ...porque muchas veces se importa materia prima... ...pero esencialmente lo que eh, tratamos es de... Eh ...promocionar la producción nacional y mientras más componente nacional tenga mejor... ...pero está abierto a todos esos productos conforme a la definición del instructivo. Son productos, ¿no? Así es. Son productos, no son servicios. No, son productos. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las eh, con las personas, viceministro, con quienes tienen que adquirir?... ...porque ahí está un poco la confusión y a partir de ello me decía... ...si sí, vamos a lanzar la experiencia entre en regiones. Así es. Bueno, el beneficiario uh -huh. mm, va a recibir okay. a su, en su número de celular el mensaje que le permite hacer la descarga de la aplicación. Por cierto, el comprador puede usar un celular de cualquier tipo, no es necesario que sea un, un celular inteligente. Sí, los vendedores necesitan un celular espe específico. Y eh, este esta aplicación se la puede usar durante prácticamente todo el año. Eh, ahí, eh, en el celular, es, de manera virtual, se abona el 15%. Y con esta aplicación se puede comprar de todos los puntos de venta que estén registrados, pero también nosotros estamos implementando ferias a nivel nacional para poder articular de mejor forma la oferta y la demanda. Y vamos a comenzar esta semana en La Paz, El Alto y Chuquisaca. En La Paz va a ser en la expoferia aquí en Chuquiago Marca, uh -huh. en El Alto en el Polideportivo y en Chuquisaca hay un polifuncional también que está eh, disponible. ...y se va a comenzar desde las 4 de la tarde del miércoles... ...en La Paz y El Alto son 10 días y en chuquisaca 5 días... ...y a partir de la próxima semana comenzaremos en el resto de los departamentos... ...Cochabamba, Santa Cruz y el resto de los departamentos. Eso, sí. Estas parías eh, permiten eh, explicar también a las personas... ...porque siempre hay un tema de, de confusión, ¿no? De, ...del registro, me bajo la aplicación y sí. ahora qué hago... ...cómo, cómo compro de, de manera virtual... ...porque prácticamente es eso dice el ministro. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, por supuesto, vamos a tener gente que va a asistir tanto a los compradores como a los vendedores. Este es un sistema nuevo, pero es, un, es algo que eh, eh, tal vez sea único en la región y se ha hecho en tiempo récord. Es un sistema hecho por bolivianos, por Ajetic. Y asimismo, en la plataforma del doble aguinaldo están tu, los tutoriales donde las personas pueden consultarlo en el momento que, que necesiten absolver sus dudas, pero nosotros vamos a apoyar a que la gente pueda. ...efectuar sus transacciones sin problemas. Efectuar las transacciones. ¿Primera vez que se realiza eso? ¿se sí, es, forma algo, de, de eh, es algo novedoso, pero eh, nosotros hemos visto funcionar el sistema... ...hemos apoyado hacer algunas transacciones y el sistema funciona sin mayor ¿Todavía incremento? no comenzaron con las transacciones? Sí, desde el 2 o 3 de enero ya se ha abierto el sistema y tenemos registros de que el 3 o el 4 de enero ya comenzaron a hacerse transacciones. O sea, y se han realizado las transacciones? Sí, ya, ya se han comenzado a realizar ¿Hay transacciones. ¿Hay un porcentaje de ello? No tengo el dato en este momento, pero sí eh, sabemos que se han realizado desde el 3 o 4 ya transacciones en los puntos de venta que los eh, las empresas habilitadas han podido registrar. Porque hay, hay puntos eh, habilitados, ¿Y esto, y esto nos señala la aplicación también. Sí, a medida que se van habilitando las empresas y los puntos de venta, uh -huh. también... La misma base de datos en un, en un sistema geográfico, o de geo referenciado, perdón, se van eh, marcando las empresas, los puntos donde se puede ir a comprar. ¿Y, y lo que uno ha, ha gastado, si, si requiere, se ah, registra? Por supuesto, por supuesto. El, el que tiene la aplicación, el, el beneficiario, uh -huh. va a tener un registro diario de los gastos que va haciendo pero también el comprador puede ver cuál es el saldo que tiene el, o el vende, claro, cuál es el saldo que tiene el beneficiario el, perdón el vendedor puede ver eso para estar seguro de que tiene quien le va a comprar el saldo respectivo eso le iba a preguntar cómo sí. sé que, que tiene el, el, el monto adecuado ahora esto me decía viceministro es durante la gestión 2019 No está cerrado, no está cerrado. Eh, suponemos que durante eh, este año, buena parte del año, de manera cómoda los beneficiarios van a poder comprar con la aplicación. O sea, no, no, no existe. No hay una fecha de cierre. Solo comenzó. Así es, así es, así es. Entonces ya uno puede adquirir. Sí. Eh, y han ha habido interrogantes, ¿cómo, ¿cómo se está llevando adelante estas primeras sí, transacciones eh, ¿sí a Getic, nosotros estamos en una constante capacitación, uh -huh. además hemos abierto cerca de 15 puntos a nivel nacional donde estamos apoyando a la gente que se registra, pero también estamos dando asistencia a quienes desean hacer consultas. ¿no? Hay consultas relacionadas con la compra, hay consultas relacionadas con la venta y también las consultas que ya han ido bajando de intensidad respecto a los empleadores, a cómo van a ser los depósitos, cómo van a articular las planillas. Es un sistema que tiene sus componentes, el componente de el pago del beneficio, el componente que se refiere a los compradores y el componente que se refiere a los vendedores. Y Claro, hay un porcentaje, porque de hecho los servidores públicos están automáticamente registrados en esto. Sí, sobre todo del nivel central ha sido fácil el registro porque es una transferencia de información sobre las planillas. Pero muchas eh, entidades autónomas, tanto regionales como municipales, han tenido que cargar en la plataforma las planillas. No es difícil. Y aquellas empresas privadas que han decidido adscribirse al sistema para eh, tener la facilidad del pago. ¿no? De todas maneras, la plataforma es, eh, tiene formularios de ingreso para cargar la información. Y esa información es la que se utiliza para articular la, eh, la compra con la venta. Ah, oh, ok. Dice Ministro, ahora me dice, el miércoles empiezan con las, con las ferias, con las ferias. Sí. van a llegar a todo la, todos los departamentos, están, ¿estamos pensando solo capitales o se ha pensado en llegar más allá no, también? Eh, van a ser, van a ser eh, series de ferias en diferentes eh, momentos y lugares del país, pero sí se está considerando también ciudades intermedias, uh -huh. solo que estamos yendo por etapas conforme tenemos una masa crítica de registrados, ¿no? para que podamos asegurar que haya la oferta respectiva. Todo esto? ¿Cómo está la producción boliviana, la producción nacional? O sea, ¿Usted cree toda esta parte del comercio y, y las ofertas que se tienen? Bueno, eh, debido a que nuestra producción se ha incrementado más del 4.5%, uh -huh. hemos tenido el beneficio, bueno, quienes les ha tocado, han tenido el beneficio del segundo guinalo. Entonces, el país está creciendo a más del 4.5%, esa es, una, esa es un, una tasa de crecimiento... Muy buena, las autoridades de economía siempre han resaltado la primera en, la, en Sudamérica. Y estamos creciendo a un, a un buen ritmo. Dale, eh, ¿Las empresas el, nacionales están creciendo también a ese ritmo? Bueno, el, el crecimiento del producto interno bruto, aunque tiene una cierta heterogeneidad por rubros, muestra que en general estamos creciendo. Y estas políticas de apuntar al fortalecimiento de la compra de los productos nacionales, justamente dirigen la política que tengamos un efecto multiplicador. ¿no? Al comprarle al país, lo que hacemos es apostar por nuestra economía y la generación de empleo. Y además, así como, aparte de este 15% que está claramente definido en el decreto, aprovechar la oportunidad para exhortar, para, eh, para pedir, decir a la, a la población y resaltar la importancia de consumir a nuestro país, consumir la producción nacional, nuestra producción nacional es variada, al consumirle al país, al consumir los productos nacionales apostamos por mantener esta senda de crecimiento, generar empleo y además fortalecer nuestra autoestima de bolivianos. Hay indicadores, Viceministro, eh, que, que nos señalen cómo estamos en este tema del crecimiento de la producción nacional, de las empresas, del comercio en sí, de la adquisición, si estamos eh, valorando luego eh, el comprar lo hecho en Bolivia. Eh, bueno, es eh, el crecimiento de los sectores tiene cierta heterogeneidad, uh -huh. ¿no? pero la industria de la manufactura sí ha, ha, ha estado creciendo, eh, en los últimos años, además, esto se, se evidencia con que los créditos productivos y los créditos eh, de capital de operaciones han continuado también creciendo. Entonces, la economía en su conjunto está creciendo. Eh, la manufactura nacional es parte de, de los diferentes rubros que están en crecimiento y eh, hay crecimiento a nivel de todos los rubros, unos con mayor intensidad que otros. Eh, sí, eh, por ejemplo, nuestras exportaciones han tenido un, re, un repunte interesante la pasada gestión 2018 y no solamente han crecido en materia de exportaciones de hidrocarburos y de minerales, sino también en eh, los productos no tradicionales, productos a base de soya, castaña, quinoa, han tenido un crecimiento. Los alimentos, sobre todo. Sí. Hay buena aceptación. ¿no? Así es, así es, así es. Hay buena aceptación entonces en, la, en los productos bolivianos. Así es. viceministro bueno, está, está claro, entonces este miércoles arrancan las ferias para destinar ese 15% del segundo guinando en la adquisición de estos productos nacionales, en La Paz, en El Alto y también en Chuquisaca, son los tres lugares donde van a arrancar sí, con sí. estas ferias. Y bueno, ahí lo importante también es la misma capacitación, eh, la ayuda, eh, si es que tienen dudas todavía... La, la forma de utilizar los productos también va, se va a encontrar con esta, con esta ayuda directa en las farías que arrancan este miércoles. reiteremos por favor los lugares, viceministro, ¿dónde, cuántos días? Sí, en, en La Paz va a ser en el Chuquiago Marca, desde el 20, 16 al 25, en el Alto, en el Polideportivo del Alto, de, eh, igualmente en el mismo periodo del 16 al 24, y en Chuquisaca, en el Polifuncional de Chuquisaca, a partir del 25, o oh, perdón, del 16 hasta el 21. Bueno, a tomar en cuenta estos sí, espacios. Y la siguiente ¿no? semana, eh, eh, probablemente el 23, arrancaremos con Cochabamba, Santa Cruz, y luego el resto de las ciudades. Así del van a ir llegando a todo el país. Y ciudades sí, intermedias. Y ciudad? ciudades intermedias, así es. Muchísimas gracias, viceministro. Siempre bienvenido, cuando guste. Muchas gracias. Gracias por la cobertura y nuevamente exhortar a nuestra población a consumir lo boliviano apostamos hacia nuestro crecimiento sostenido. Muchísimas gracias Fernando Peñarrieta, Viceministro de Comercio Interior, nos visitó en los estudios, vamos a una pausa en instantes, retornamos